vamos a darle aquí caña que hemos encontrado aquí una senda y la acabo de recuperar y os digo que está muy guapa muy guapa Quedó un pelín así bien. Cuidado aquí. ¡Oh! Dios. Guapísimo. Oh, Vale. Aquí. aquí esperar aquí. Aquí, aquí. Por aquí. ¡Oh! Ahí aquí tengo que limpiar un poquito, ¿no? para que agarre la bici. Yo puedo subir por aquí o por aquí. Vale. Ah. Oh. No, por aquí no era. No era, era por aquí. ¡Mira aquí! Oh. Hay aquí un árbol. Hay que saltar. Aquí está. ¡Esto aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! oh. oh. ¡Ay! uy! entrado descontrolado. Qué bueno. Oh. y me torpío cojones, que era por la derecha bueno, es que claro que hacer hacerla rápido pues es lo que tiene ah, agua en su puta madre a ver, pedale la piedra aquí, vale ¡Ah, las putas zarzas! Oh. Está muy sucia, pero... Estaba muy guapa. Oh, si no llevo ahí las gafas. Cuidado aquí los árboles. Cuidado. Ahí esa rama tiene que haberlas limpias! Aquí, aquí vamos por aquí. Vamos a meter... ¡Ah! Oh. ¡Las putas zarzas! Ah. ¡Epa! Estoy controlando Controlando, controlando Ahí, ahí, árbol Árbol Y aquí ¡Oh! ¡Casi! Casi me lo subo Y aquí ¡Oh! Hay que entrar un poquito más controlado ¡Oh! Pero está muy guapa ¿Qué? ¿Qué senda más guapa me saca de aquí? ¡Loco! ¡Uy! ¡Ay, la piedra esa! ¡Me la jugáis! ahí! ¡Me la he ahí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me cago y... y no llevo guantes ni nada. Está por ahí el avión grabándome desde el aire. Vale, vale... salimos aquí eh, je, je. oh, qué guapa qué guapa aquí si sí cabe un camino aquí Ay, voy a atajar por aquí oh, qué guapa chacho qué guapa Guapísima Oh